Bien mis hermanos, Dios les bendiga en este día que nos ha dado nuestro Dios. La reflexión de hoy se titula, Él se acuerda de mí. Y para ello, leeremos en el libro de los Salmos capítulo 115 verso 12 y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Yo puedo poner mi sello en la primera frase. ¿No puedes hacerlo tú? sí. Jehová se ha acordado de nosotros, nos ha provisto, nos ha consolado, nos ha liberado y nos ha guiado. En todos los movimientos de su providencia se ha acordado de nosotros, sin pasar nunca por alto nuestros mínimos asuntos. Su mente ha estado llena de nosotros. Esa es otra forma de decir que se acordó. Este ha sido el caso todo el tiempo, sin ninguna interrupción. Sin embargo, en momentos especiales hemos visto más claramente su interés y queremos recordar esos momentos con desbordante gratitud. Sí, sí, el Señor se acordó de nosotros. La siguiente frase es una inferencia lógica de la anterior. Como Dios es inmutable, Él continuará acordándose de nosotros en el futuro, tal como lo ha hecho en el pasado, y que nos recuerde es equivalente a que nos bendiga. Pero tenemos aquí no solo una conclusión de la razón, sino una declaración de la inspiración. Recibimos esto sobre la base de la autoridad del Espíritu Santo. Nos bendecirá. Esto quiere decir cosas grandes e inescrutables. La propia amplitud de la promesa indica su infinito alcance. Él nos bendecirá de conformidad a su propia divina manera y lo hará por siempre y para siempre. Por tanto, cada uno de nosotros ha de decir, bendice alma mía a Jehová.